Que tengo que cuadrar ideas, es cierto que me gustan guapas y feas, lo advierto, que no me arrepiento de ser directo y que lo digas, que traigo rap violento como en aurigas urigas, que no tengo complejos raros como el whisky, que sigues este rap como perros siguen a un frisbee. Que esto es mejor que picnic follando con de cuadros, que esto es mensaje, rap salvaje, que quede claro que esto es cambiar estilo y no te enteras que no gano dinero para llenar la nevera que verás crecerme ante la gente en escenario que este mes yo quiero ser el chico del calendario que no tengo coros o no existe quien los haga que mi mayor logro es conseguir bajar tus bragas que hagas lo que hagas si hablas conmigo te cagas que espero que la gente solo escuche rap o raga que pasa el viento páginas para que escriba que necesito birra para recuperar saliva que canto esta misiva para el que escuche que el que quiera cambiar algo que con letras luche que estoy de Desesperado, sí, por demostrarte que no hay rival directo, no, que me soporte, que estás impresionado, ves con este arte que todo el mundo quiere que de esta forma me comporte y qué esperaban de mí, dímelo. Qué Rega Rima sin fin, dímelo. Qué esto lo haga por ti, y palo que Maxo está detrás del micro para destrozarlo y qué esperaban de mí, dímelo. Qué traigo rimas sin fin, dímelo. Qué esto lo haga por ti, y palo que Maxo está detrás del micro para destrozarlo. 2022, Romanus en la está puta explotando. casa. Matsu. Abusa de nosotros. Ya, yeah, aquí. Contribuye con Spotify las armas. <risa>